No, Lucas, sin incidentes. sin, ¿La una? ¿La una? sin mayores accidentes. Que te escuche. ¿Es una prueba de vida? Una prueba de vida. Que estoy, estoy vivo y no tengo ningún hueso fracturado. ¿Cómo se dice en italiano que, que parezca un accidente? Eh, siempre un incidente. Ahí está. Como el Padrino. El padrino. <risa> <risa> Pasa, campeones, el podcast está enajenado. ¿eh? Bueno señores, estamos en el primer día de la ruta leyenda y he partido el vídeo en dos porque sería imposible resumir todo en menos de 20 minutos. Estamos acercándonos a la tercera pista del día, la que cruza el embalse de Montorrillo. Y mirad lo que se nos cruza por delante por nuestro asombro máximo. estamos ya entrando en la tercera pista del día la más técnica de las tres que hicimos no por nada sino que eh, veremos eh, había un tramo que bajaba y estaba muy roto y que nos dio algún que otro problema bastante roto el camino aquí cuidado aquí está un poco embarrada la pista Decía sí, yo que se notaba que habían pasado por aquí Está el camión este Hola. Ah mira, este está llenando el camino Oh, <ríe> embarrado Hola, embarraete Bien aquí ¿eh? esto tiene que ser embalse. cada ¡Claro en dios Y hay que tener mucho cuidado. De hecho, salió lo que voy a hacer. Pero en que voy a abrir camino. Como veis, la pista estaba en obra y había un montón de piedras enormes que dificultaban el camino. Así que decidí bajar y quitar algunas en el medio de la carretera porque ahí seguro que nos la íbamos a pegar venga vamos A ver, a ver, vamos a verlo de nuevo porque me encanta cómo cae. ¿Esto podría ser considerado aparcar la moto? A lo mejor sí, ¿eh? Primera. Ah. Sí. Un poquito más, yo creo que a unos 40 minutos aproximadamente estamos por ahí, ¿no? Es que ya te digo, estamos en una pista un poquito complicada y nos vamos a entretener más de lo que pensamos. Dale aquí, la pata. ¿Qué te parece si entre los tres? Vale. Perfecto. Nada, al revés a ti. Hasta ahora, Hasta ahora. hasta luego, hasta luego. ¿Qué te parece si entre los tres la bajamos y se las dejamos bajo? Yo creo que. No, no, no. ¿Sí? ¿Vas a poder? Yo, yo voy, a poder, voy es a, que a poder. Este trozo es que es verdad que está fatal. Es que me ha pillado el. el... Sí, al esquivarla te ha metido. Y en, en el frenado, en cuanto he frenado con el delantero, ya Busca la, la rodada de Ah, ese. que se te ha ido delante, ¿no? Sí. Aunque por aquí no está mal, por aquí. No, puede ya, lo, que, lo que pasa o es sea, que me ha ido un poco adelante está, y, en ¿no? y en cuanto o es sea, se de caer, tío, normal, con, ¿no? la, de... con la carga que llevamos esto no lo, cabez, coger, normal, no, no lo controla nadie. Lo raro es que no nos hayamos caído ya. Lo raro que no. Era la chica del hotel la que estábamos ahora mismo, que estaba ah. preocupada ven". vale. Tienen problema con el wifi. Ah, por el wifi. Y le me ha dicho eso, y dice más que nada por el datafone. Lo, bueno, lo bueno es que está todo grabado. Yo llevo efectivo más que nada no por estas cosas. Yo también. La manera como hay a de eso... Ahora lo, ah, lo tranquilo, lo... tranquilo, voy, voy bien. Ahora vosotros... Eh, La, bajo yo primero y os ayudo. Eh, a ver. Si No tenemos prisa, tío. ¿Qué pasa? paja estamos contigo. Vale, vale, ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Venga! venga. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué cojones? No, que no tengo una luz Que no te quede subito como loca y no puse Que el aductor tiene 51 años, macho El cantador te tira, el pantalón te tira de el... <risa> estar coming! ¡Vamos! ¡Venga, basta! Venga, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Somos unos fenómenos creando contenido. Estamos metidos en venezolanos. Una. A, a, a la pin. Está la pista reparando hay un montón de piedras. Eh, Lucas ya sabe lo que es el barro manchego. ¿Está metiendo el barro? ¿Está en, en el barro? Y hemos, hemos bajado una cuesta rota, rota, ropa, una unas piedras de granito. ¿Verdad, Lucas? Sin incidentes. Sin, un, may sin una, mayores accidentes. Que te escuche. Está una prueba de vida. Una prueba de vida. Que estoy, estoy vivo y no tengo ningún hueso fracturado. ¿Cómo se dice en italiano que, que parezca un accidente? Eh, sembra un incidente. Ahí sta. Come il padrino. Oh, come si dice in italiano? Molto divertente. Molto divertente, molto divertente. Si va lontano. forte lontano. Pues nada, caída muy tonta porque era bajada, había muchísima piedra y encima parecía como si el camino estuviera arado. De hecho, venía de frente una máquina eh, de esta de pisar para allanar para el camino. Y en cuantito he tocado el freno delantero, se me ha ido la rueda y nada, la he dejado caer porque no tiene sentido, la moto no se ha hecho nada, porque no porque lleve barras de defensa, sino porque lleva lleva eh, las bolsas por encima de las barras de defensa y entonces nada, protección añadida y por supuesto yo no me he hecho nada, pero estaba, estaba difícil el, el camino, ¿eh? que no creáis. Que esta ruta Y tengo que agradecer a estos compañeros Que me han Que me han acompañado Menos mal que venían ellos Porque allí Con tanto peso Hubiera sido difícil levantar la moto Así que Ramón me está diciendo Todo el rato, gracias Luca, gracias Luca Pero gracias a ti Y a Borja por acompañarme Gracias a todos ustedes por, por venir conmigo. Mirad los sillos en donde os meto. <risa> ¡Ay, coño! Y ya está, ya se termina la tercera y última pista. Ha estado guay, ¿eh? Ha estado muy guay. Yo creo que da para un buen episodio. Conmigo que me caigo. Las tomas de dron. Que no sé si se han grabado bien. <ríe> y nada. Ahora para pa Brasa Torta, 30 kilómetros. 28. Y, y tenemos hambre. Mucha hambre. Muchísima hambre. Vamos. Y esta era la casa rural Las Cinco Ranas en Brazatortas. Fijaos qué pedazo de entrada tenía. Gracias. Borja se encargó de reservar el sitio y la verdad es que estuvo muy, pero que muy acertado. Y esto parece como un patio árabe, ¿no? ¿eh? De Putis Mother. Y encima, aquí tenemos para guardar la moto. Las cinco motos. ¿Verdad, wow. doctor Brown? ¡Cinco motos! Me motos. Se te, te veía ya... feliz, ¿eh? <risa>